¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas como que el mundo no es lo que parece o que no podemos confiar en nuestro cerebro? Grandes pensadores nos han dicho que la verdadera sabiduría está en desconfiar y dudar de todo lo que creemos, ¿cierto? Pero, ¿a qué se refieren con todo esto y por qué se cree que estas ideas son tan importantes y tan poderosas? Si vemos los dos círculos de en medio en esta imagen, parece que el de la izquierda es más pequeño, cuando si nos fijamos bien son del mismo tamaño. Y si te la quedas viendo esta ilustración, parece que se está moviendo. Todos nos hemos topado con diferentes ilusiones ópticas y aunque son entretenidas y nos intrigan, también podemos aprender mucho de ellas porque nos recuerdan que nuestros sentidos pueden ser engañados. Pueden ser engañados porque no estamos viendo la realidad tal como es. Y eso revela una verdad más profunda. Todo lo que experimentamos, todo lo que percibimos es... Una ilusión. El universo puede ser un lugar complejo y ambiguo. Está lleno de diferentes tipos de materia, fuerzas, energía y cosas raras que aún no entendemos bien. Para poder sobrevivir en un mundo así, los seres vivos desarrollamos una manera de lidiar con eso. Aprendimos a procesar información del exterior y crear nuestro propio modelo de la realidad, como una especie de interfase, una versión simplificada más fácil de navegar para poder reconocer cosas como alimento o peligro. Entonces, por eso nuestros sentidos nos pueden fallar, por eso nuestra percepción del mundo es una ilusión. Porque nuestro cerebro no evolucionó para percibir al mundo tal cual como es. Evolucionó para percibir lo útil para sobrevivir. Mientras que nosotros creemos que estamos viendo las cosas exactamente como son, en realidad estamos viendo una interpretación que nuestro cerebro sin darnos cuenta está creando. Existen muchos sentidos diferentes, incluso distintas maneras de percibir un mismo sentido. Cada ser vivo va creando su propia versión de la realidad a partir de su colección de sentidos, pero ninguno pinta la, la realidad completa, ninguno ve al mundo como es realmente. Los olores, los sabores, no son cosas que realmente existan fuera de nuestra experiencia subjetiva. No son características del mundo externo, son características de nuestro propio mundo interno. Lo que vemos como color, por ejemplo, en realidad son cambios en campos electromagnéticos. Lo que percibimos como sonidos son vibraciones mecánicas, movimiento de partículas en el espacio. Y para hacer las cosas todavía peores, nuestra, nuestro modelo de la realidad no solo es creado por nuestros sentidos, por la información que recibimos del exterior. Expectativas, creencias y experiencias previas que tenemos pueden hacer que percibamos las cosas de una manera en específico cuando había quizás otras maneras de interpretarlo. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Probablemente no le veas mucho sentido y parezcan solo como manchas negras en un fondo blanco sin mucho que ver. O quizá encuentres una forma que otra por ahí pero nada como bien definido. Ok, voy a delinear una figura. Es un dálmata como oliendo o comiendo algo del suelo. Y ahora, aunque quite el contorno, lo más probable es que lo sigas viendo. Quizá hasta te parezca obvio y hasta no entiendas cómo no lo viste antes. O este audio que parece decir cosas diferentes según lo que esperamos escuchar. Vamos a escucharlo leyendo primero la palabra bicicleta y luego leyendo la palabra alquiler. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Es exactamente el mismo audio, pero parece decir cosas diferentes según lo que esperamos escuchar. Entonces a veces podemos ser empujados a ver las cosas de cierta manera y nos parece tan, tan claro y tan obvio que se nos olvida que quizás había otras maneras de interpretarlo. Nuestro cerebro tiene una idea de qué es lo que va a encontrar y va a buscar y resaltar la información consistente con esa idea y de cierta manera va a ignorar todo lo que no sea consistente. Sin darnos cuenta todo el tiempo estamos filtrando al mundo. Y todo esto tiene una razón de ser. Esta manera en la que funciona nuestro cerebro nos ha sido muy útil porque nos, nos ahorra tiempo, ¿no? En vez de estar analizando y pensando las posibilidades de cada cosa. Pero también nos va alejando de la realidad como es, haciendo que nuestra percepción funcione más como un teléfono descompuesto que como una ventana. Puede que nunca tengamos acceso al mundo exactamente como es porque estamos atrapados en esta burbuja de existencia humana, pero el saber que no podemos confiar al 100% en nuestra percepción, nuestro criterio, puede ser una herramienta muy útil. Podemos reevaluar creencias que están haciendo daño sin darnos cuenta o que simplemente no, no sirven. Podemos convertir esa debilidad en una fortaleza al hacerla consciente.